La última vez que nos encontramos, Jorge Luis Borges y yo, estábamos muertos. Para distraernos, nos pusimos a hablar de la eternidad. Juan José Arreola